la magia está en ti y en lo que proyectas a los demás mi nombre es Dani Pinzón bueno, te quiero agradecer por apoyar nuestra página en Latinol si no lo haces, pues espero que nos sigas para nosotros es muy importante y bueno, acompáñanos en todas las vidaventuras que la vida, Dios nos tienen preparados y te agradezco por todo el cariño de cada día recuerda que todo lo que hagas sea siempre, siempre, siempre con todo el corazón hasta un próximo video familia